¿Qué pasa, gente? ¿Cómo lo llevamos? Me estoy reservando la frase especial para el día de mañana y por eso llevo unos cuantos días sin decirla. Bueno, para hoy os he preparado un vídeo muy especial. Aprovechando que mañana es el aniversario, he pensado en enseñaros un poco la trastienda de todo esto. Y aparte, pues contaros qué he aprendido, cómo han sido mis experiencias en YouTube y yo que sé... Comentaros si es verdad o no, pues eso de si a los youtubers se lo ponen difícil y cómo funciona un poco por dentro, vamos, que me estoy haciendo un lío. Así que ya vamos. No sé si conocéis esto de la versión beta de YouTube Studio, pero es una herramienta que ofrecen a todos los youtubers pues para entender un poco cómo es su audiencia y que enfoquen en el contenido que realizan. Aquí la tenéis. ¿Veis? Aquí veis el último vídeo que he subido y me ofrece como una información rápida de la gente que lo ha visualizado y el tiempo que lo han estado mirando. ¿Veis? La duración media de las visualizaciones y todo eso. Bueno, y os voy a enseñar un poco, para empezar, cómo ha sido pues todo mi tiempo que llevo en YouTube, cómo ha ido creciendo y cómo ha evolucionado todo esto. Así que ya vamos. Vamos a ponerlo para que se vean los 365 días. Y vamos a ir al primer día, fijaos. El lunes 23 de abril, 0 visitas. El martes 24, 1 hora y 21 minutos, 82 minutos, que fueron 24 visitas. Eso es lo que conseguí en mi primer día, 24 visitas. Y fijaos la raya, que es prácticamente invisible, eso es, porque no me vieron ni las ratas durante varios meses. Durante varios, varios meses, 2, 4, 6, 8, 10... Uf, aquí hay casi 20, hay más de 20 vídeos sin que sin que esto terminase de arrancar, pero ni, ni un poquito, ¿eh? Es más, hubo un día que yo lo llamo el día de la crisis, que solamente tuve dos visitas. Os lo voy a enseñar. Cuatro visitas ese día. Y hubo otro día por ahí, a ver si lo encuentro. Dos visitas, el 29 de abril del 2018. ¿Qué os parece? ¿No es para tirar la toalla? Pues no lo hice y seguí para adelante trabajando y trabajando y trabajando hasta los 80 vídeos que llevamos ahora. ¿Y dónde esto empezó a tener sus frutos? Pues en estos pequeños picos, en este primer pico que cuando yo lo tuve, de verdad, os lo digo de corazón, estuve rayándole la cabeza a toda mi familia con, buah, lo he crujido, este vídeo es la hostia, tiene un mogollón de visitas. No, este vídeo llegó a 2000 visitas, ni llegó a 2000 visitas. ¿Y de qué iba? Pues os lo voy a enseñar es algo sobre cine erótico y veis una rayita aquí que va de arriba arriba o sea de arriba abajo esa rayita es del día que lo publiqué y si os fijáis el pico viene de antes ¿qué ocurre con ese pico? pues que resulta que me tiraron el vídeo Youtube consideró que el contenido no era adecuado y eliminó el vídeo entonces hay ah, una cosa youtube no te dice por qué el contenido es inadecuado simplemente te dice este vídeo no es apto para ser reproducido aquí entonces tuve que repasar el vídeo ver qué escenas yo creía que a youtube no le parecían adecuadas y cambiarlo y lo subí unos días después pero lógicamente como mi audiencia que sois vosotros ya había visto el vídeo pues la verdad es que entraron ojearon un poco y no consiguió lo, la repercusión que había tenido más adelante y entonces dije, jo, qué buena idea, esto del cine erótico hace que el canal aumente. Y un mes después, para no freíros, decidí hacer otro vídeo, que es justo esto que veis aquí. Este otro pico, que es el vídeo de las porno chanchadas. Y este super pico, que seguro que alguno ya está mirándole y que está diciendo, uy, aquí hubo un momento en el que las cosas se pusieron bien de verdad. Este es mi vídeo estrella. ...que es el vídeo sobre la zoofilia. De este vídeo, la verdad es que es como una moneda con dos caras. Por un lado está muy bien, porque todos los días me da 2.000 visitas. Mirad aquí abajo, pone Cinezofilia, ¿lo veis? Cinezofilia, 1.859 visitas. Cada día más o menos son 2.000 visitas. Pero por otro lado, ¿qué es lo que sucede con este vídeo? Que por culpa de este vídeo, si ahora doy aquí en Interés de los Espectadores... No, ¿dónde es? En Llegar a los Espectadores... ¿Por qué me conocen en YouTube? Por zofilia, por sexo, por sexo animal, por sexo con animales y por cine erótico, que absolutamente no tiene nada pero nada que ver con el contenido que yo genero. Y llamadme paranoico, pero yo creo que cuando yo subo un vídeo sobre Dumbo y, y YouTube lo tiene que recomendar, pues recomienda a otras personas antes que mi vídeo, pues porque probablemente... El vídeo que envíen al niño sea un vídeo sobre zoofilia, y eso no creo que les guste a ningún padre. Entonces, por eso creo que es un arma de doble filo, porque por un lado está muy bien porque me genera visitas todos los días, pero por otro lado está muy mal porque me genera que YouTube crea que yo soy un depravado o algo así. Y con eso no puedo luchar. Y luego, a ver, ¿qué más cosas de este vídeo? Del vídeo de cinizofilia, me gustaría que vieseis una cosa, Mira, os voy a enseñar cómo son los vídeos por dentro. Aquí te viene el tiempo de visualización, ¿ves? Tiene como picos, estos son los momentos en los que más subió. Lo podéis ver, esto es lo que se ha visto en las últimas 24 o 48 horas, ¿ves? Cada hora más o menos, pues tiene sus 30, sus 50 visitas, no está mal. Y atención aquí a la retención de la audiencia, porque esto es horrible. Horrible, horrible. Ahora os voy a enseñar cómo es la retención de la audiencia de mi último vídeo. Pero en este vídeo cae en picado. La gente no se atreve. O sea, entra y dice, uff, qué horrible es esto. Y se marcha, pero a toda leche. En plan, de, hay una caída en picada hasta que desaparece mi animación. Y cuando desaparece mi animación, como que lo intentan un instante y otra vez, otro pico. Horrible. Y el único momento que más se ve, que tiene un 22% de reproducción, es... Cuando un hombre aparece abrazando un caballo o sea un caballo un cerdo perdona aquí lo veis esto es como el momento degenerado que más audiencia tiene al final del vídeo cuánta gente llega hasta el final del vídeo un 5% de cada 100 personas solamente 5 llegan hasta el final de este vídeo horrible muy horrible Comparémosle, por ejemplo, con el último vídeo que haya subido, que os lo voy a enseñar. Pues mirad, la retención de la audiencia de mi último vídeo y las estadísticas de este vídeo. Fijaos, no tiene absolutamente nada que ver. Un 50% de la gente llega hasta el final de este vídeo, que dura 9 minutos. Y más o menos se mantiene pues, hacia abajo, pero más o menos estable. Lo otro fue... Uf. Y una cosa también interesante del vídeo de cinizofilia es... De dónde es la gente que me ve. Os lo voy a enseñar. Mira, 7,9... Un millón de veces lo ha anunciado YouTube en los laterales. Esto de las impresiones es las veces que YouTube te deja en el lateral aquí. Pues ahí me ha dejado un millón de veces en este vídeo. ¿Lo veis? Y aquí ¿dónde era aumentar mi audiencia. ¿De dónde es la audiencia de, que me viene a ver de este en este vídeo? Pues principalmente la audiencia es mexicana, argentina, Estados Unidos y de España. A la gente de España le da como un montón de repelús este tema, mientras que a la gente de México le genera bastante curiosidad. Y fijaos, prácticamente es igual el número de hombres y mujeres que consultan este vídeo. Mientras que para el resto de mi canal, principalmente en el resto del canal, básicamente son hombres y muchísimas menos mujeres el primer sitio donde, desde donde me han visto es en españa luego en méxico luego en argentina luego en colombia en chile veis aquí podéis ver la gráfica de toda la gente que me ha visto desde todos los sitios y más o menos el tiempo que me ha visto a toda la gente de todos estos países desde españa méxico argentina todos estos que ya he dicho hasta los que se ven aquí que no estoy mencionando a toda la gente de verdad os doy las gracias por seguirme por estar pendientes de mi contenido y por interesaros y muchos por escribir y, y yo que sé y animarme que la verdad que se agradece un montón pues esto esto es más o menos aquí también podéis ver la edad de la gente que me visita y si me ven con subtítulos o no la verdad es que youtube te lo cuenta todo como podéis ver y mirad esto los ingresos, que seguro que también estabais pensando, ¿cuánto gana este cabrón con los con este canal de YouTube? Nada, absolutamente no gano nada. Y me diréis, jo, pues monetízalo, ¿por qué no lo monetizas? Pues vamos a echar un ojo, ¿qué piensa YouTube de mi canal? Aquí vamos a ir al canal y pon, veis que pone monetización. Dice, "Tu canal no se ha aprobado para participar en el programa de monetización. Más información." Venga, queréis que pinche porque seguro que queréis saber por qué no puedo monetizar el canal. Pues aquí lo veis, estado de la cuenta no cumple los requisitos para la monetización. No me han aprobado el canal y aquí hay una un cuadradito que si lo despliego me da las causas. Queréis conocer las causas. ¿Por qué no puedo monetizar mi canal? Pues aquí lo tenéis. ¿Por qué es contenido reutilizado? ¿Qué significa esto? Pues que yo para, para hablaros sobre películas pues utilizo el material de las propias películas. Lo que a mí me parece lógico porque así como que enriquece visualmente todo lo que yo estoy comentando y me sirve pues para apoyarme pues, de una manera interesante. ¿no? Pues como es contenido de terceros yo no puedo monetizarlo. Y la verdad, os lo digo, yo a esto del canal le he hecho bastantes horas y, y hablando en plata, es una putada que no pueda que no se pueda valorar el trabajo que yo hago. Y yo que sé, aquí lo voy a dejar porque esto creo que es un tema importante y mañana cuando estemos en el directo me gustaría hablarlo con vosotros para ver qué podemos hacer, porque yo que sé, a mí me gustaría seguir creando contenido, pero... Vivo en un régimen capitalista y necesito comer. Y la comida solo te la dan con dinero. Así que de eso lo hablaremos mañana. Nos vemos en los vídeos, que es el aniversario. Y no lo olvidéis, a las 9 y media hora española os pondré un par de cortos míos de, de producción propia. Y después nos veremos una película, la comentaremos y me quedaré un rato pues, para hablar, contestar vuestras preguntas y resolver cualquier tipo de duda que tengáis relacionada con el cine. Hasta mañana, Peña.